Muy buenas amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer que el detalle del ecualizador salga en tu TV Lo primero que vamos a hacer es ir a configuración Luego que estamos a configuración le damos donde dice preferencia del dispositivo Y en sonido vemos la parte que dice detalle de ecualizador No puedo seleccionarla entonces lo que vamos a hacer para poder seleccionar esta parte es activar el estilo de sonido y ponerlo en usuario al ponerlo en usuario automáticamente vemos que nos deja eh, acceder a la parte donde dice detalle del ecualizador es cuanto a este video muchísimas gracias.